un colaborador de este programa. Miren. Este es Radamés Camacho. Hablando de Play, qué bueno que el ingeniero García me recordara. Radamés Camacho es el presidente de la Cámara de Diputados. Él estaba en el Play, él estaba en el Play y un joven le voció corrupto y otro se le agregó y le dijo ladrón. Él los lambeojos, los guardaespaldas, observaron al joven y luego en la salida al el joven lo hicieron preso y amaneció preso. Amaneció preso y al otro día no le hicieron expediente porque coincidencialmente Radamés Camacho esa noche que andaba con una botella de whisky que cuestan 8 mil pesos. No recu yo no conozco realmente bebida así a esos niveles. Lo que yo sí quiero decirle de Radamés Camacho, que por lo único que él no puede enojarse es porque le digan ladrón. Camacho debe bajar la cabeza y estar tranquilo. No cometer esos actos de prepotencia porque Camacho... Los que somos fundadores del ADP, como el caso mío, aunque los mediocres de aquí no me reconozcan, que soy parte fundador, cofundador del ADP, pero los rastreritos de aquí no me reconocen ese hecho. Pero Camacho, yo lo conocí en Santiago. Camacho es un pobre diablo. Y ustedes saben que los pobres cuando roban y se quedan en el barrio, la gente se da cuenta. Camacho no se ha ido a Rusia, ni a Francia, ni a Alemania, ni a China, ni a Suiza, ni a Inglaterra. Camacho se ha hecho de dinero y se ha quedado en República Dominicana. Y se le nota, se le ve, Camacho es un ladronazo. El pueblo entero, cuando Camacho pase por un sitio, debe de vocearle. Yo le he dicho a ustedes que yo no estoy de acuerdo con la reforma, ni tampoco con la normalidad de la comunicación di que por temor porque puede pasarme algo yo no juego a esa vaina si soy cristiano no le cojo miedo a los clavos ni a los fuetazos que le dieron a Jesucristo como hay sacerdotes hay iglesias que te hablan de Cristo pero no, no le hable de los clavos porque es un Cristo acotejado lo que hay es una creencia acotejada acomodada acomodada Hoy, precisamente, estando yo en el proyecto de los adultos mayores, hay una señora que tiene su problemita, pero parece que fue o ha sido muy inteligente o sigue siéndolo. Alguien me dijo delante de ella, Manolo, yo tengo fe, tiene que tener fe en mí. Y ella dijo, ¿será que crea en usted, pero fe no? Fe para Dios. Oiga, qué cosa tan linda. Entonces, este, este tipo... Es un realmente un canalla y un ladrón. Camacho, los que somos del ADP de ese entonces, los que participamos en la huelga de 1972, como el caso de Manolo Bonilla y, y mi hermano Ortiz, Nelson Ortiz, sí conocimos en su estado de pobreza a este bandido. Y la ADP debe revisarse. Señores, los presidentes. Los que han sido presidentes nacionales del ADP, si usted pregunta por cada uno de ellos, ninguno se quedó siendo maestro y ninguno se ha quedado aportando a la ciencia de la educación. Rafael Santos, un charlatán, un tigre que fue un tigre, lo primero que hizo que de la izquierda se pasó al PRD, transfugismo. Y siendo del PRD llegó a ser secretario general de de lo que es Gutiérrez Félix de la seguridad del seguro social de los seguros, no de los seguros, algo así y ya el año tenía él le regaló un carro a una novia la misma vaina, un hombre de izquierda los otros que cómo se llama eh Los otros que han pasado por el ADP, eh, déjame ver si me acuerdo. Hay uno que es poeta, escritor, yo no he hecho trabajo sobre pedagogía, nada de eso, Celio Guerrero, pero duró un tiempo que vivía de ONG, de organizaciones no gubernamentales. Eh, los otros, o sea, que si se revisan, ¿qué han hecho? Los que han salido de ADP son monstruos los que han salido de ahí. Aquí tengo yo una comunicación. Este es un volante diciéndoles verdades al ADP. De un paro que hay mañana, ellos le llaman vago, le llaman sinvergüenza a la gente del ADP. Pero ¿sabe por qué no le doy fuerza a esto? Porque cometieron la irresponsabilidad de no firmarlo. Esto dice verdades sobre el ADP, sobre el paro de mañana, pero no está firmado. Solamente APM, pero qué carajo es el APM. Es una cobardía. Así el país no va a avanzar. Sus verdades siguen siendo verdades, pero ustedes le quitaron la fuerza al no firmar con su nombre. A estos bandidos hay que darle su nombre. Como yo les digo, la dirección del ADP, son un oportunista, todo el que está ahí. Es porque aspira a algo. Y las pasadas también. Y tengo datos, porque yo compré un apartamento a la ADP y al final yo no tengo apartamento. Tengo un título firmado por Washington Espino, pero yo no le compré a Washington Espino, yo le compré a la ADP. Pero si revisan lo que pasó con esos apartamentos, búsquense los que eran directivos de ese entonces que Washington le entregó apartamento y luego lo vendieron. O sea que la ADP se ha convertido en una caterva para producir una, una, un paquete de sinvergüenza.